Y buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy para despedir el año me he llevado una grata sorpresa. He cazado mi primer rebeco diamante. Además ha sido un lance precioso en el que ha batido otros 5 animales. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vemos allá un rebeco. Vamos a ver. Nivel 5, nivel 5, que nos está dando 65 de máxima. Vamos a coger el arco. Y disparamos creo creo que nos puede dar diamante bueno ahora, ahora cuando lo recojamos veremos que nos arroja la puntuación escuchamos pasos vemos llegar a otro nivel 2 disparamos seguimos escuchando pasos vamos a ver si vemos algún otro más no, ahí viene, así ah, mira, ahí vemos a otro, un nivel 3, un macho, otro disparo, ya va en 3, vamos a a ver si, si localizamos algún otro porque seguimos escuchando los pasos, cogemos los prismáticos, vemos, a ver, por aquí, seguimos escuchando los pasos, y vamos a, a acercarnos. Vemos allá al fondo otro. Ahí lo tiene. Vaya. Diamante, diamante, diamante. Hemos, hemos dado a la E sin sin querer. Pero un diamante 60 puntos. Madre mía, qué, qué precisidad. Quería darle a la e para localizar animal y verlos puntuación. Y hemos recogido nuestro diamante. Madre mía, qué cosa más bonita. Guardamos nuestro animal. Y vamos a ver si podemos hacer el lance a aquel. Cogemos el rifle. Es nivel de zona hembra. Y disparamos. Ha caído abatido. Pues bueno, ya llevamos cuatro animales en, en, en menos de, de dos minutos. Eso está, eso está muy bien. Vamos a recoger a nuestro macho nivel 3 abre que nos arroja otro oro muy bonito también Marrón oscuro vamos a recoger a nuestra hembra nivel 2 La plata, desde luego que a distancias cortas con la flecha de 420 gramos es súper es efectiva. Y bueno, vamos a recoger aquel que hicimos con el, con el rifle, con el 762, vemos más animales correr, ahí vemos a otro, vamos a intentar lance a esa hembra, cogemos el rifle y disparamos, no le hemos dado muy bien, creo que le hemos dado en el estómago o, o en el vientre, vamos a, a buscar la sangre vamos a buscar la sangre recogemos este y vamos a buscar la sangre de, de aquel que hemos disparado nada, el, el órgano no vital se nos va a desangrar pero no, no ha sido un buen disparo la verdad que estoy muy contento para ser el, el uno de los últimos lances del año Encontrar de mi primer diamante Ahí escuchamos otro, otra llamada de advertencia A ver si la lo localizamos no, no lo vemos Seguimos a, a por nuestro animal A ver si localizamos a aquel que hemos escuchado ...no vemos nada... ...seguimos el rastro... ...bueno, quiero deciros que estoy en el lago que está al noroeste de, del castillo de piedra... ...por pues si os interesa saber dónde, dónde he cazado el, el diamante... ...esta zona es muy muy abundante de, de rebecos también... Mira, ...ahí vemos a otro... ...justamente a lo de, del, del animal que, que hemos abatido antes, que ya, ya ha caído... Cogemos el rifle y... Bien, ahí sí creo que le hemos dado bien, que le hemos dado pulmón Mira, efectivamente, acaba de caer, ya se ha quitado el contorno Municionamos Y como os decía, estoy muy contento, muy contento por mi, mi primer diamante ver, Le hemos pegado en el vientre Y vamos a, a recoger a nuestro, nuestro último rebeco abatido la verdad, que en este lance seis animales es algo muy, muy gratificante. Y también quiero aprovechar para felicitaros el año nuevo a todos y que el 2021 sea mucho mejor que este que dejamos, que es un año para, para olvidar. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal. ¡Feliz! año 2021. Hasta la próxima.